Lo no es así un simulacro, no sé ni qué es esto, pero póngame esa intro. Muy bien, aquí estamos. Primero, pues, a descargarlo. Uy, uy, uy. Así es toda la historia de Godilla Piasta Ciudad algodoto en 10 minutos estaba una prisión de changos y bien tranquilo hasta que uno escapó agarró al guardia y uh... sí esas animaciones están por montones acá nuestra misión es sacar a los otros changos de su jaula ellos reclutando como si de rosno luz se tratara los guardias te empezarán a perseguir y hay que golpearlos Ya después de golpear a todos los guardias, toca el siguiente nivel, el cual ahora puedes explorar otra área, de la prisión, y adivinen qué, adivinen qué hay que hacer, claro, escapar con llaves, mientras golpeas guardias. Más tarde, finalmente sales de prisión, de la prisión, pero pues ahora los guardias tienen pistolas, qué crees? Yo también, porque golpeaste ya a un guardia nada en este juego tiene sentido y hasta ahí lo dejé porque me aburrí me cansé y pues no me iba a pasar todo el juego obviamente <ríe> le pongo 10 <diez> de 10 <ríe> sí. toca la piña personal le puse 10 de 10 aunque aquí están pues ya a ver 5 de 5 <ríe> sí. no ya en serio. es un juego chistoso está chistoso en el juego pero obviamente fue lo primero que se creó en Unity y lo primero que salió. Y luego el título no nos ayuda. ¿Se llama algo de Godila Attack? Algo en 2019? No, pues, ¿por qué en español se llama Godila. ¿Cómo se llama? Godila Ataca Prisión o algo así. No, Godila Plasta Ciudad. <risa> algo todo. Buen título del traductor. <risa> bueno, hasta ahí el video de ahorita. Estoy creando otro video. Pero pues hago este video corto. Bueno mientras, mientras sale el otro. Para cumplir con el video de esta semana. el video de cada semana. <risa> bueno, hasta la próxima no. y eso saludo, ¿no? <risa> Ni ya se queda Hasta la próxima